Saludos, soy Juan Carlos Frías Acosta, Dominicano, abogado, maestro de derecho y de lenguas modernas. Soy egresado de diversos programas de formación a nivel nacional e internacional, tanto en el ámbito del derecho como de la docencia, así como diplomados, cursos especiales y congresos nacionales e internacionales, estudios de especialización, y maestrías en ambas áreas del saber. Gracias a las oportunidades que me han brindado, he acumulado experiencia laboral y docente en el ámbito del derecho nacional e internacional, así como en programas de estudio en el sector público y privado, desde el nivel primario de instituto privado, de cursos, talleres, así como en la formulación de programas de grado en universidades dominicanas y la debida capacitación al personal docente. Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, podemos coincidir en un espacio virtual donde discutamos sobre nuestra materia de estudio, el derecho internacional, tanto público como privado, donde abordaremos temas tan importantes como pueden ser los siguientes. Los derechos humanos, Asimismo también las organizaciones internacionales, el origen de los imperios romano, greco-romano, germánico, entre otros, las diversas revoluciones que impactaron la sociedad humana, logrando ciertos avances en cuanto a civilización. Revolución inglesa, revolución francesa o industrial, también la revolución china, Vamos a estudiar sobre los principios y fundamentos del derecho internacional, problemas y soluciones, o problemas que aún persisten en nuestras comunidades internacionales, así como algunas de las teorías más interesantes que le corresponde al derecho internacional tratar, tal como la adquisición de la nacionalidad por el soli o sanguinis. Vamos a estudiar sobre los principales actores del derecho internacional, quienes gracias a su intelecto generaron corrientes filosóficas que aún persisten en nuestras codificaciones legales, tales como Hans Kelsen, Jeremy Bentham, René Descartes, César de Beccaria, entre otros. En estas sesiones de estudio les invito a continuar avanzando en el programa de estudio. Existen múltiples documentos, que sirven de fuente para nuestro conocimiento y práctica en el derecho internacional. Desde nuestro escenario, formamos parte de toda una comunidad internacional. Debemos pues empoderarnos y velar por el cumplimiento de los preceptos legales y jurídicos que nos permitirán un mejor ejercicio ético y profesional. Muchas gracias por su activa participación. En las sesiones sincrónicas y asincrónicas de estudio, les auguro el mayor de los éxitos en su proyecto de profesionalización y cuentan con mi guía y apoyo durante todo el transcurso de esta sesión y seguiremos en contacto a través de las diversas vías que nuestra alta casa de estudio nos ha facilitado. Se despide de ustedes el maestro Juan Freas.